Go! que ready, ready, go, Disculpen, disculpen. Ya me di cuenta que estaba bleyable. Y, y nada, Meño Arellano, Christopher Bailón, gracias. Hoy habrá cobro 95 y 15. Saludos a todos, buenas noches. Bienvenido sea, eh. yo soy Tepi. Bonita noche, una personal contra Dios En vivo y a todo color, a ver si, si se puede. A ver si se puede jugar. al boledas gracias. Olivares, Burayes, gracias Bueno, empezó bien la reta Cero lag Ay, mamón Ay, perro Miguel Ángel Medina, gracias No puedo contra esa King ¿Cómo anda, el señor Javier? Carlos Cruz, saludos, buenas noches. ¿Qué tanto influyen los botones que sean sangua? En nada. Cada quien se molda como los prefiera, mi amigo. Oye... Jugó de perlas Primer punto para ellos Karim, 1 a 0 1 a 0 muchachos ¿Por qué llega unos mitos? ¿Por qué no? No hay necesidad Freddy Qué fuerte me dio eh, Con, con King Durísimo Nunca le hallo la King de, del pariente Juega muy bien que voy a hacer el, la evasión ahí lo va a hacer bien entró bien de frente abinuam goji gracias cómo anda muchachos líquido porque ahora dice lo me la pelas así es cagadita cagadita barrida a ver la barrida no le entró, mamón, no llegó. Estaba muy lejos. Muy bien. Gracias por sus likes. Gracias, muchachos. ¡Cómo! Jorge Durán, gracias. Leon Martins, gracias. Muy bien. Rodrigo Redondo, saludos hermano. Hasta Chile, un fuerte abrazo. No lo ganó, ahora sí Ismael Muñoz, gracias, Gerardo Plasencia, gracias Shush El niño como siempre haciendo de las suyas ¡Abajo! ¡Ah! ¡Uno a uno! Muy bien ¡Rolo Choque! ¡Gracias! ¡Isval Suárez! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos! Eh, yo sé que puedo romper ataque, viejo Muchísimas gracias por el dato Saludos Hoy estoy jugando con mi tablerito Normalito El de siempre Me lanzó a King de Inicio ¡John Daniels! Saludos Nunca falta un Jody Me la pelas Oscar ¡Gracias! Muchachos Ayúdenme a llegar a las 1500 estrellas Antes de que termine Esta transmisión, por favor Qué pedo Gustavo Romero, gracias No sirve, Joe La neta, antes jugaba muy bien con él Se acabó, Gustavo Romero, gracias Saludos desde la Argentina, dice. Gracias, Gus. Bueno. Bueno. ¿Ya viste el lineup de Evo? Ya lo vi. Nada, nada, nada sorpresivo. Lo de siempre. O más bien, de lo que se esperaba, ¿no? Nueve juegos. Street Fighter, abrieron con Street Fighter, eh, Melty Blood, Tekken, Kof, Kof 15, eh, Dragon Ball Fighters, Gran Blue. La neta ni una sorpresa. School Girls. La sorpresa es la ausencia de un Marvel, ¿no? Esa es la sorpresa, Juanito Martínez hasta el Estado de México, Teotihuacán. Hey, Urnai, dice Osvaldo Sánchez, gracias Más me rompió esta madre No más Smash Es que el Smash no tiene online, es imposible jugarlo online Ah, Mortal Kombat 11 también va a estar en el line-up Sí, Mortal Kombat También va a estar La neta, Joe, no me sirve para nada No puedo usar a Joe Colegio Tijuana, gracias No tengo nivel con Joe No el que tenía No el que vieron contra el Turco el otro día Ay, mamón Memo Martínez, gracias ¿Qué pedo? <risa> complicado, complicado <risa> Más bien las sorpresas son las ausencias, así es De Smash ya se sabía que no iba a estar Yo no sé por qué generó expectación Un Smash Sí, hace una semana se avisó Que no iba a estar Smash Hace una semana lo, lo publicaron Nelson, cofe Haces movimientos eh... Supongo que sí, ¿no? Oscar, muchas gracias Ahí me estoy moviendo, mira Nelson Mira, Estoy haciendo futsis O oh, no sé a qué te refieras con movimientos. ¿Técnicas? ¿Combos? Y sacas que gracias. Juega este juego, goodbye. Mira, no mames Hugo Vázquez, gracias Ricardo Torres, bienvenido Saludándolo a Leonel ahí No me jodas, Javier Mata también, gracias Necesito contrarrestar a ese Robert. Esa la trae nueva, su pariente. A hacer el Gainekak. ¡Ey! ¡No! Hubo Enrique Martínez, Jalisco presente con él. Gracias. En el aire, en el aire. Sí, señor. Sí sirvió. Mirko Pozzo, gracias. Ah, ¡Ay, qué mamón! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Se la sabía! ¡Eso es! ¡Dos veces en el aire! ¡El bug de Mai! El bug de Mai sacando las papas del fuego, ¿no? Valió, madre. Bueno, cumplió la veneca, Jesús Travis, gracias. Lobos Ripsan, gracias. 1500 perros, bueno, 823. Échenme la mano. Se está muriendo el proyecto, se está muriendo el proyecto. ¿Cómo anda, Ramón? Me la pelas, güey. Que mentira, la segunda patada le pegó. Ah. Me la pelas, Rabón. Me la pelas, güey. Me la pelas. ¡Mira! Poder, viene el poder. Ah, no. Ahí está, llevo dos, tres a dos, el marcador, nada mal, nada mal, ¿la vieron la pantalla? ¿la vieron? Digo, por si acaso, saludos muchachos, muchas gracias, buena reta contra el pariente Yoscarín, en esta noche de martes, 8 de marzo del 2022, el día internacional de la mujer Ahí está, Michaca, gracias, saludos, carcar. Hasta Chile, fome la wea. Ay, no le pegó. Qué bien me zafé de la orilla. ¡Éntrale! Le entró Él me pegó Qué bonito trabo aquí en la esquina Qué bárbaro, el cobro sube así es. ¿eh? Fome la wea. No. <ríe> Javier mata, gracias Un saltito y muero, eh Con el poder de King Si sí, salto una vez, ay salté Me salvé No me chingues, qué bien juega con quién este vato. ¡Ah! Me volvió a agarrar, mamón. Sergio Vaya, gracias. <risa> Joscarina <risa> el rango B. Es el mejor mexicano hoy día. Eh, en Fight 2 No es ningún manco. No digan babadas. Babadas. Tonterías. Y si quieren ver, ahí está. Ah, no. No me acordaba que le elimino los rangos, los rankings. Algo que ni siquiera me interesa, pero rango B. ¿Cómo anda, Luis? Tiene el poder de Bye. Tres iguales, ya lo empatamos. Francisco Vázquez, gracias. Saludos desde Ciudad Obregón, Sonora para toda Latinoamérica y el mundo. Yo soy Tepi, 69 norteño, norteño. Acá en el norte somos guapos, somos barbones, somos güeritos, somos bonitos. Y tenemos voz de hombre, carajo. ¡Claro que sí! Saludos a todos los chilangos, amigos míos. Mi segunda casa, la Ciudad de México. Saludos muchachos. Jugando precisamente contra un chilango, un hermano. Que el juego me ha brindado. ¡Excelente el bug de Mai! ¡En el aire! ¡Wow! Afírmale, desde el bucillo dice sí. Michaca, gracias. Desde San Francisco, Guanajuato. Gracias, güey. Una chela para el calor. Pues fíjate que no está haciendo calor, ¿eh? Está fresquito, rico ¡A oh, la mierda! ¡Todo lo que me quitó esa madre! ¡Ay, Diosito Santo! ¿Vieron cuánto quitó esa vaina? No me jodas por el recto. ¡Bien! Lo sé Lobox, en todos lados Gracias Ricardo Torres tiene 788 días Siguiéndonos Casi 800 días viejo Qué belleza el proyecto eh. Iniciamos como Fight Train Latinoamérica Hoy somos Tepi69 Agradecido en serio Ayúdame a compartir por favor a comenzar a reaccionar, deje su like en la transmisión Se los pido de favor Será mucho pedir 4-3, ya le dimos la vuelta Mai vino a hacer la diferencia hasta el momento Me estaba reventando Usando a Joe, ya vieron no traigo nivel con Joe <coughs> No traigo nivel con Joe Agarró Iori este, güey Potente, poten... Potenchi, potenchi Gracias por dejar su like Gracias por dejar su like Eso me ayuda bastante Me ayuda más que cualquier cosa, muchachos Gancho. ¡Ay, oh, soy Bueno, ¿recuerdas con el equipo brasileño? Vaya que sí. Gancho. Claro. Se me fue mi mai. ¡Ay, güey! ¡Muy bien! ¡Excelente! Oh. Wey. <risa> Pedro Espinosa, gracias. Pedro tiene 709 días. doy venir gracias! ¡Ay, güey! ¡Dos dólares! ¡Oh, oh, oh amén! Muchísimas gracias. Tenía como cuatro días transmitiendo sin recibir una estrellita, un apoyo. Gracias, viejo. Bueno, me refiero al monetario, ¿no? Porque el apoyo lo he tenido. De hecho, el juego. La transmisión que hicimos de madrugada del torneo del cobro 98 <risa> Tuvo casi 50.000 de alcance. Gracias por las 200 estrellas, Luis. Gracias, güey. Gracias, gracias, gracias, gracias. Y Gami. Necesitamos un... <risa> un rival para Iori. Francisco Vázquez, pero espirosa. Gracias. <risa> Difícil Iori Lanzamos a la bestia Y va Eiji contra Iori Porque con el único personaje Al que le gano a Iori es con Eiji Nada más ¡No! <Sucodos> eh. Poder ¡Oh! bien. Show. Manuel Díaz, gracias. Muy buena. Excelente velocidad. Complicado, complicado. Difícil zafarse de... De la esquina. Para Iori, Akio. No. No me gusta usar Akio. ¡A ¡Volar! Tieron a la bestia. ¡Wow! ¡Oh! ¡Hizo lo suyo, Daimon! Eso lo suyo, Daimon. Claro que sí. Saludos a Mía Alejandra de parte de Francisco Vázquez, su señor padre. Me rompió bien sabroso Ahí está Nunca perfecto De hecho con dos golpes le quitó la mitad Gracias a Irving Gustavo Por el aire Gracias muchachos, gracias, gracias, gracias Por ahora Oh. Muy bien, ¿cuánto va? 5 a 4 ganando yo, Está buena la reta? está interesante Me puso Ayori. Y ya la cosa se puso difícil para mí Se complicó, pues eh, Creo que Terry sería una... Takuma, Takuma Se urquiza, ¿por qué sacan a... A Eiji de las de qué de la siguiente versión no sé es una muy buena pregunta y es un excelente personaje uy córtalo show <risa> Lupa, Steven Seagal Me falló Eso es todo Lionel Isaac Uriel <tose> Así es hermano es correcto, si lo pasas en modo Historia Diori se vuelve loco y lo lesiona Así es, al ninja Y esa es la justificante Para que ya no saliera Eiji, hey, ¿no? Pero y Billy... Entregué. Hey, Fabián Rodríguez, gracias ¡Eh! Hey, ¡No le pegó! ¡Ay, güey! ¡Cinco iguales! Gracias, muchachos Dejen ese poderoso like, por favor Está interesante la red, está muy entretenida Estamos jugando con algo, alguito de nivel Ahora para Paola Fernanda Que también es gamer Dice ahí Pancho Vázquez Aprendiendo a jugar los juegos de los 90 Muchísimas gracias Por enseñar Lo que se debe mi estimado Pancho Francisco Ávila También va llegando Saludos, saludos Y ese es mi viaje que comento más en tus tradiciones Que en sus fotos Lo siento, ¿Cómo se llama tu mujer güey? Gracias por los 25 estrellas Armando Barrera Gracias viejo. Es normal. ¡Ey! La voladora, ¿por qué no la hizo? Otra vez no la hizo viejo. Dos veces fallé. Era dos veces para meterle el combo. Reportándome. Joe Silva. Jugando con tu tablerito. Mua, ¡Qué belleza! Gracias, güey. Gracias. Cárcamo, Alberto. Gracias. Quedó al trompo con la actualización, Joe. Qué buena. Los dos. Bueno. Double, que yo. Hey, qué mamón! Todavía, hay, todavía sirve, todavía sirve. Todavía hay esperanza. Ya me agarró, ya sabía. ¡Ay, qué mentira! <risa> de hablar, ¿está complicado? estaba complicada, eh Mike Baena, gracias Bueno, voy a usar a Athena por una vez A ver si me sirve de algo Sobre todo contra Clark Que es el que más problemas me da Alex Flores, gracias No, claro que sí, vuelven López, Vice y Matur vuelven con Niori en la COF 13, mi hermano. Y en la 14. <risa> <risa> <risa> no seas malo! <risa> Ya me quito media sangre, hermano. Cante aquí. Gabriel Logan, gracias! ¡Cante yeah. aquí! -kan. Es modo historia el Cop 13. No es un. no es un. no es un Dream Match. cagué. No me salió patada doble. <coughs> nah, ¿Y su like? ¿Para cuándo? ¡Ah! <�is oss highlighter> <tries asked> ¡Me agarró! Él! 5 No, 6 a 6. Se suponía que Yori había matado a Vice Matur. ¿Lo revivieron las esferas del dragón? Sí. Así es. Ah, bueno, lanzó a Heider. Heider no es muy buena opción, eh. Un ante Atenas con todos los de la ley. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! Nunca estuve cómodo. ¡Hora, ahora. ¡Ay, mamón! <laughs> Sí, una contraparte de brocha Así es, el que está el todo loco acá Distorsionado Las aventuras del Jesua O del Jesua, gracias Sigue cautivando Y se como el Copa 95 Amén hermano Tremendo perfecto me hizo. Gildardo Torres, saludos, gracias. Bueno, me lanzó a Hader, así que necesito un anti-Hader. Un anti-Hader es Terry. Para mí el mejor cofre es el 98, yo. El 98, güey. El COVID-15 es bueno, es muy bueno. Eddie, no, no es el mejor. Bien, excelente, perfecto. Para iniciar. <ríe> Ya se puso rojo. ¡Ahí está! ¡De Góngora y Góngora, Leonardo! ¡Saludos! ¡Sí, sí, sí! ¡Mi amor! ¡Te amo, chiquitita! ¡Llegó Brice María, muchachos! ¡Llegó la dueña de mis quincenas! ¡Preciosa, chula! ¡Te amo, te amo, preciosa! ¡Te amo! ¡Volando, volando volando <risas> ¡Una lluvia de poderes! ¡Ah! Gracias a mi amor Te amo chiquita Ese fue el último cop que jugué de forma un poco más habitual Sí. El 98 es el mejor Ay, güey, le pegué sin querer Mándale reta extra round en esto No, güey, no trae nada el extra en esta Lo hago mía, lo hago mía El extra, güey, durísimo le pego Saludos al extra donde quiera que ande Chate un oh, Johnny Hey, pasa. Patadas voladoras, con eso voy a iniciar. Excelente. Voy a esperar a que se le acabe la barra. ¡Inga, Excelente, counter. Ah, sí. Sí, bien, Calderón, gracias. Ryo Jin. No sirvió. ¡Ah, caray No ha habido lag en toda la reta. ¿Por qué ahorita? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo tiré pata abajo dos veces. Mira pues. A veces cancel con Terry. Háblale a ver si es cierto, güey. Háblale, háblale. No había habido lag en toda la reta hasta ahorita ocho siete ¡Basta! Lo cruzó era sí, ahí ahí esa madre fue el lag el que no le pegó el gizer había entrado de frente güey en fin cualquier cosa ahí creo que a él le falló por el lag tiene un golpecito que ni alcazo no, no, no, no. <tose> Bueno, el lag like es para los dos Es lo que veo ¡Qué <risa> <risa> ay, ay, ay! ¿Cómo lo cruzó? <coughs> Patadón Gabriel Hernández, gracias por el like. Todavía hay chance. Qué bien, qué bien, qué bien. Estuvo buena esa. Qué interesante. El ninja. Río. Terry. Ay, güey. Qué buena reta. Y esto ya se está cerrando. ¡Mai! ¡Eddie! <coughs> Se echan a la rival, dicen... <ríe> ¡Cómo les encanta! ¡Qué es eso! Interesante reta, repito. 8-8. Nivel parejo, jugamos igual, similar. Él un poco mejor que yo. Traigo la onza. No esperaba dos seguidos. Te gana Te gana el agarre en Waco Mamón ¡Ah! 9 ¡9-8! Cristian Pereira, gracias Match point A ver si concreto La última tercia para ellos, Karin. Salió el ninja, ingresó Robert. Qué alcance tiene esa patada. Ay, wey, la cagué. Eso es. <tose> Creo que dejé de ver sus comentarios. Creo que están comentando. Y no los puedo ver. Ni Fex, échale regal. Cristian para ir a gracias. Eres un crack. No, no lo soy. Oh, ay, mamor. Le ganó las dobles patadas. Uh. Hazte cayota. <risa> Ay, güey. Mac OS see. Lion, saludos. Bien, todavía hay esperanza de ganar y acabar con esto de una buena vez. Muy buena reta, eh. Excelente reto, diría yo. Eso es, GG's ah. Ah, 10 a 8, gracias, gracias. Muy bien, excelente, estuvo muy buena la reta. Muy interesante, me tocó ganar hoy. Me tocó ganar hoy, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Muy bien, me tocó ganar hoy. Gracias, muchachos. Dejen ese poderoso like, por favor. Muy bien, me tocó ganar Ni hablar, gracias a Joscarit. ahora sí, vámonos al COF 15, la recuperaste chingón Me tocó, me tocó, ¿ven? Ne la neta, muchos de ustedes me tienen muy poca fe Canijos, ¿qué pasa ahí? Pues, me tocó ganar, ya ven Saludos a la maes, gracias Gracias, Javier Mata, lo propio, gracias Muchachos, me tocó ganar Gracias muchachos, Ferch Landa Bienvenido, vámonos directo al cof 15 ¿Qué les parece? A ver si está el tío Cox Y lo podemos retar The Kino Fighters. KOF, ah, no, este es KOF. Ya no es... De Kino Fighters, 14. Muy bien, saludos ahí, Alan Baez. Va llegando, Alan. Te la perdiste, güey. Te la perdiste, perro. Estuvo interesantísima la reta. Hay muchos jugando. Ahí está el Jonathan. Está el Rafa. Está el tío Cox. Hasta Bayo Lencaín, pero a ese güey no lo voy a retar. El primero que llegue. ¡Hasta Puebla! Saludos a Josué Velázquez. Eres loco, Tepe. Soy loco, pero no para jugar. ¿Romance? ¿Pájaro Picasso? No llegan, no llegan. Uh -huh. Resta el rino, no sé, se... no, güey, no. Oscar, gracias. Carlos Bora, gracias. No lo tengo a rino agregado. No lo tengo agregado a rino. Sino con mucho gusto. Muy bien. Cristian Pereira, desde Colombia, un fuerte abrazo. Una, un saludo, güey. Saludos, saludos desde el norte de México. Muchísimas gracias. Bueno, no llegó nadie. ¿Qué les parece si nosotros nos vamos a buscar una sala? Hora de jugar, a ver a quién elige elige. Yo soy Player 2 Alejandro Acuario, ya lo reté al tío, pero no, no jalo. Estoy esperando a que este güey elija el último personaje y no lo hace ¿Qué pasa, Lulu? Ya lo eligió Dinosaur Clark y Maxima El dinosaurio, el rosa juega con el dinosaurio Como Dios I've been here! I've been here! A ver qué trae este muchacho. Comparte, muchachos, por favor. Comente. ¡Reaccione! ¿Cómo andas, médico? ¡Qué bien juega este güey! Ya vimos que no es ningún plan Ready? las quemamos todas Go! ¡A la madre! ¡No! ¡Qué hermoso dinosaurio tiene este wey! Lo tengo en PC, güey, lo estoy jugando en, co en computadora Cristóbal. Si lo tienes en Steam, todo ver. <todos> <todos> <todos> No me termino de acostumbrar al cambio del, 90, del 95 al 15. Ah, qué bueno. Instalan entonces, médico. ¡Sí! ¡Sí! ahí? <tose> no me pegó, güey! Parece ando jugando jugando <tose> Para eso estoy jugando, güey. The of upon the winner. Winner. <risa> en Play 4 estaba muy caro. Yo lo tengo en las dos, güey. Sí, yo lo agarré para las dos: para compu y para Play 4. Muchísimas gracias a todos. Dejen su like, por favor. NJing Piercing, gracias. Comparta, comente, reaccione. Estoy jugando en PC, cámara, no voy a conectar el P4, güey. <risa> Ay perro. El dinosaurio del rosa, wey. No, hombre. El mejor dinosaurio del mundo. Un coquen fuerte y le ganó. Muy bien. Mira wey, Play 4 lo traigo en la mano, güey. traigo la mano, no lo voy a conectar ahorita cámara De hecho el COF 15 aquí lo tengo también, mira. Ahí está el juego. No lo voy a conectar hoy. Hasta mañana. ¿Qué onda Lolo? Ay, güey, es un antiaéreo también tengo el 95 para PlayStation. Ay, güey, salió rodando el CD. Ay, no me salió el misil No me salió el misil industrial es una Ryzen 5 Ryzen 5 16 de RAM eh, 2 teras de disco duro Get Force GTX 16.50 Player 1 it's a miracle Que necesito un milagro, no lo creo ¡Buenito Máxima! <risa> <risa> Debe de haberlo atacado. Se me olvidó que tenía esa madre. Jimmy de lado, gracias. <risa> mm -mm. Debí haberme acercado no va a pasar para la otra. Listo Mayo, ¿cómo andas, Chespilote! pilote? Daniel gracias. Jimmy de lado, gracias. Demasiado tarde, eso sí. Mm -mm. Si sí, no. ¡Proton Canyon! Vale, madre. One, one, go you get kick huge punch amazing ha go shit and punch it's a high punch nice trick yeah ¡Ay, qué mentira! ¡Cómo me regalé! ¡Durísimo! ¡Qué bien juega este wey! Demasiado interesante. Pasado, sí. No Eh, yeah, yeah. hey, no le pego. gracias. No juego también, güey. He hecho ganas, muchas gracias, hermano. <risa> <risa> <risa> Mira, qué muslo de combo, sí. Ah. <risa> Qué bien jugar con Clark, qué bárbaro. Con los tres monos the que maneja. Muy hermoso. <tose> Guille, Andrés, saludos, Guille. Venga, venga, venga. <tose> Dale, dale, dale hermano Otras tres Venga, quiero jugar más No joda, se fue Bueno, aquí es hora de invitar Tío Cox Jonathan Bueno Muchas gracias al Gotim Me acabo de conseguir un armazón con todo y su, su condensador tenemos micrófono nuevo muchachos un micrófono salud sal, eh, sabroso un HyperX Quadcast lo voy a instalar ahorita que termine la tradición ya tenemos nueva adquisición uh -huh. <coughs> Bueno Vamos a seguir buscando salas Porque Todo el mundo está ocupado ¡Dalolu! Saludos Guille Andrés Listo, yo creo que no me acepta este güey. Nunca he hecho el modo historia. Ah, me expulsaron de la sala, güey. Es que no me quiero esperar, hermano. Bueno yo creo que me quedan 15 minutos, me voy a hacer un modo historia, nunca lo he jugado. Vamos a jugar el modo historia, ¿qué les parece? Nunca lo he jugado el modo historia. Voy a jugar con estos tres. Jugadores. Por supuesto, Shinai king of Anastasia. Muy bien. 速報 ¡Oh, mami, oh, muri, te lo quedaste, ¿eh? ¡Nanina, usted ¿te no, no, no, no, no, eh, ¡un poco más de yo! Shin-chan. Quiero el order. <laughs> <laughs> <laughs> Solo Ok Nunca lo he jugado así El, el juego modo historia es la primera vez Tenía que jugarlo con ellos tres por supuesto If you Round one. ¿Ready? <tose> <Go>. <tose> ¡Ay, qué buena! ¡Vaya! Ángel. To fight. Ready, go. <muchas> Muy bien. Hola. <tose> <tose> <tose> Gracias, Juanpa. Select order. Chizuru, no sé jugar con ella, güey. Your next <coughs> El team K-Dash. Me quedan 10 minutos. Round one. Ready? Go. <risa> ok. Suro ha vuelto muchachos. Pero no sé jugar con ella. Ni en el 98 supe. ¡Qué buena! Autocombo. Y Leona Your next is Team, Ikari. Team Ikari Gracias Erizo Eri Gracias por el like No, ya es muy tarde Jonathan Round Saludos Alejandra Ocaño Le gustan los juegos de Arke Gracias Francisco Muy bien. No, no, no. No, ¡Player 1 takes an early lead. ¡Chaya! Who are <risa> <Round three. risa> ready? Go! <risa> Gracias, Francisco. fuerte abrazo, viejo. <risa> <¿Y más? risa> Puro bolsillo, dice gracias viejo. No me termina de gustar el diseño de Kyo. ¡Ya! ¡Qué rico! ¡Qué rico! gracias rico! Gracias, ¡Chip, <coughs> <coughs> <Cheap> dama! <coughs> <coughs> <coughs> 格闘形の全力をかけ KOF こそバースと呼ぶもの リバースの再現は阻まれ。しかしで、化け物も私がぶっ倒すんだ。他の 私はあのムカつくヘッドホン野郎を倒せるってんだ。なんだといいんだ。イスラム行くぞ。わかった。<笑> <ハッ>。<主。笑> Select order. Uy, el Ash Team. Team <coughs> Ash. A ver... Forest. His emerald dreams hide a devilish smile. Take it lightly and you will get burned. Ash Crimson. If you want to take a Round one. Ready? Go! <laughs> yes. <Yeah. Sit. laughs>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 ¿Cómo andas, Thunder? Ando pasando al modo historia, güey. Ya para irme a dormir. Elizabeth. Enzo García, gracias, hermano. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bien hecho. Regresó en su así, eh. Kukri, Yo también pensaba lo mismo, hermano. <risa> No creo. <tose> bueno, creo que faltan dos equipos. <tose> ¡Selector! <order. tose> <tose> round one ready go ¡Vea qué, ¿Qué malo estoy jugando con Kyo! Esperemos que no vuelva su recuerdo, dice sí. Bueno, <risa> qué hace. <risa> Uh, bueno. Ojalá supiera jugar con Kyo, repito. Es buen personaje. Ready? WDP NX. Round 4. Uh. Ready? <risa> Estás bien mancos o con eso? Pues sí, güey. No he practicado nada con otros monos que no sean los tres que uso. ¡Qué onda, güey! Ya nos vamos, güey. Mm. ¡Hands up! Mm. Muy bien. All eyes are on the of that... order. Ay, güey! mira A ver la entrada. Nadie knows la color de su eyes. y and she'll ¿Qué Mira la Chermi Mira Chermi Ya onda, Lulu ya, ya, ya me lo termino Lulu Ya me lo termino Ya me lo ya me lo voy para allá Espérame, espérame, espérame Ya la Lulu Mi, mi perrito me dice Ya vente papá Ya solo de dormir papá <Expertise> Yashiro yeah, Ay, ¡Caramba! el intro <coughs> Se nota el nivel que manejo con Yori y los otros dos, ¿no? <coughs> Vámonos, todo con a... ¡Historia! ¡Historia! ¡Historia! <tose> <tose> <tose> <tose> ¡Muy guay, es ¡Qué es eso! Yo ¡Rebearse! que ¡Somos! ¡Somos! ¡Somos! ¡Somos! ¡Somos! ¡Somos! ¡Somos! ¡Somos! ¡Somos! A ver, qué interesante Vamos a jugar contra el, jue contra el jefe Ominus, arena Está chiquito Rodríguez, gracias. Me ganó. Round dos santos, gracias, todo bien. ¿Y usted qué onda? Llego a laborar, dice en Argentina, saludos. Acá son las 10 de la noche, güey, con 11 minutos. <tose> Mm-hmm. <laughs> Otomarraga Otomarraga Otomaraga. The goddess Otomaraga Otomarraga. Otomarraga. Otomaraga. A ver qué trae Otomarraga. Es la primera vez que juego con el jefe final. <tose> <tose> ¡Ay! ¡Ay! <risa> no le <lo> entiendo. <risa> <risa> <tose> <tose> ¡Tiene parry! ¡Ay! <tose> No No Ay, tiene dos fases No me digas, tiene dos fases sabía que eran dos fases de Otoma Raga, <risa> si no me hubiera cuidado más con Chermi, digo con Chesuru. <risa> es el jefe final, Pablo, la neta es la primera vez que juego contra ella, güey. <risa> One, ready, <go. risa> ¡Ay! Es vulnerable a los agarres Dice caballero de dulce pen Ok Round two. Ready? Go. Yeah. ¡Ahí está! ¡Gracias caballero de la dulce pena! a ver el final. ¿Qué les parece? ¡Ah, cállate. クレメスベラミーが決勝 mm -hmm. Ya os lo he, he dicho, tíos. Si queréis follar, hagáislo. Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué bonito se ve. ¡Sai <risa> Siu! ¡Qué pedo! ¡No joda, ¡Sale chingo! ¡Qué mal pedo que sean solo imágenes! Debía haber sido más animado el pedo. ¡Qué triste! ¡Pero sale chingo! <risas> y mira qué belleza. Buena rola, buena rola. Sí, esa nina. Eso sí. La rola es buena, me gusta. spider 4 si ¿sí eran animados sí. Now or Never, la canción así se llama. <coughs> <coughs> Muy bien, vamos a picarle ya, ya es demasiado. Ya, muchas letras ya. Como que no. A ver. No, no quiero el casting. Gracias. Creo que acabo de liberar algo. Oh, Yuki. Sale Yuki. Con Yuki, vivos para pelear otro día. Creo que liberé otra música, no DJ Station. Ahí está. Bueno, ya liberé algunas. 94, 14, 15. 94, 14, 15. Son las que tengo liberadas. Yo quiero las del COF. 95 oh, oh, oh. Muchachos, con esto nos vamos Muchísimas gracias a todos, yo soy Tepi69 Escuchen este cumbión Adiós, pásenla bien El himno del KOF, carajo Hasta pronto Yo soy Tepi, gracias disfrútelo disfrútelo Buenas noches, hasta mañana Bye bye, mañana Marvel contra Cap con 2 Hora de Marvel. Gracias. Bye, bye.